Es la primera vez que hago algo de esto. ¿Ya? Me hace mucha. Yo aire. creo que todas. Lo que viene es muy guapa. <risa> ¿Sí? Para ¿Tú ¿Ya? Pues listo. Nos sentamos entonces, ¿no? <risa> Yo una vez hice de hecho con una serie <risa> italiana. Pues listo. Tu silla anda del cojín si te molesta el o lo que sea en cualquier momento. Oye, que las mantitas que hay abajo están... ¿Pero cuando capas hay? Yo creo que por ese lado creo que hay como tres. Aquí hay a lo menos cuatro. Porque aquí no. Nos cuidan mejor. Bueno, ¿alguna sabe por qué está aquí? Porque estamos hablando aquí como si hubiéramos a tomar café. Yo he preguntado muchas veces y no me han dicho nada. ¿Qué edad tiene un joven? ¿36? ¿36 años? Con 35 había tenido dos 10 barricas ya. Cuatro abortos, tuve de cuatro meses y seis niños que tengo. Y ahora lo y, y ahora lo y pienso y digo... Pero al final, fíjate qué diferencia, porque tú fuiste, vamos, has sido madre y eres madre, y aquí tenemos otra de otra generación diferente. He sido madre mayor. O sea, pero que luego yo me imagino tener un niño ahora y es mucho más complicado, Uy, se me hace claro muy complicado. No, no, vamos, y si encima no, no, no, no. se dan las circunstancias, como en mi caso particular, que soy familia monoparental, que somos mi hijo y yo, y trabajando es complicado, bueno, todo el tema de la no. conciliación... Es ¿no? que de Porque... estas cosas de las que no se habla mucho, de las redes que se necesitan, en colectividad... colectividad de cuidados para... en comunidad. Eh, que sí. parece que se ha deshumanizado todo sí. y que... Es que además, nos hemos saltado ya los cuidados fáciles, que son tan fáciles como se dé tu asiento en el, en el autobús. Pero es que ya en esta generación se pasa al siguiente nivel de vámonos del país, para no pagar impuestos, porque ¿para qué voy a pagar yo impuestos y yo a la sanidad pública? A mí eso me da igual. Va sí, para la cuidar. Las comunidades hay que soportarlas claro. en conjunto. No se puede olvidar ni dejar a gente atrás. Es curioso porque también ahora en temas de economía, igual que se habla de la economía, el desarrollo sostenible y tal, se habla de la economía regenerativa. No sé ¿Economía si regenerativa? Que no es idea. el paso más, generar un impacto positivo. Ah, Regenerar vale. que las personas que trabajan en las empresas, directivos, responsables a todos los niveles, es eh, muy importante realmente que conecten claro. con ellos mismos para poder conectar con el mundo, con, las personas de, con, con otras personas y con, con el planeta. Así es que, sea. por ejemplo, a mí algo que me gusta hacer mucho para despejarme y mantener mi paz mental es, es cantar o bailar, o sea, me apasiona y me llena muchísimo. ¿Pero ustedes qué hacen para cuidarse a solas? o sea No, no para los otros, porque a veces uno cuando está cuidando tanto a los demás se, les, se nos olvida, nos cuidamos a, a nosotras. Porque llegamos a, a esa estar acelerado y a no ver lo que está ocurriendo al de al lado, que yo me he sentido cuidada simplemente con alguien que te haya preguntado cómo estás, cómo, cómo está? te encuentras. Pero de verdad, o sea, ¿no? De verdad. no ¿Cómo estás? Bien, bien, tarde, no, no, no, tal. No, no, no, y, real. Y te haya escuchado. O sea, sentirme escuchada es sentirme cuidada. A mí, por ejemplo, lo principal para mí son las... El sentirme parte de, de una ciudad, de una comunidad, para mí es esencial, cuando no tienen los vínculos familiares cerca. Y saber valorar lo que, lo que tenéis entre manos, que, que tenéis una vida muy bonita y muchas facilidades para muchas cosas, que yo no las he tenido. Lo que sí es verdad que ahora que estoy diciendo autocuidado y lo has sacado tú, es como autocuidado, cuidar a los demás, ¿no? Es un poco como una hilera, al final si tú te cuidas y cuidas a tu alrededor, se forma ya una cadena que cuidas al final tu, tu comunidad un poco, ¿no? El Estado también pone servicios que te dan cuidados y al final todos estamos mejor. Pues queríamos partir de ahí, del traer la casa a la ciudad y empezar a hacer ciudades que cuiden, ciudades cuidadoras. Y Sentarnos y hablar de las cosas que, que importan, a partir de ahí escucharnos y empezar a actuar sí, en yo consecuencia. Yo no soy de esta ciudad, pero, voy a resolver, sí. eh, pero yo me he sentido cuidada en gran medida por las cosas que he podido alcanzar, ¿sabes? por entrar a la universidad, por las personas que he conocido y pues con ustedes que he compartido, pues me siento cuidada. Aún no estando en mi casa, no estando en mi país en mis padres me he sentido cuidada en esta ciudad. Pues aunque sigamos comiendo porborones, o plátano, o mandarina, lo que sea, yo es que ya me he comido como tres. Pero bueno, que muchísimas gracias por venir. Hace muy guay, pocas veces se hace pararnos. Sí, y disfrutar. Debo estar en una mesa de camilla en mitad de una plaza, que pocas veces se puede vivir. En una plaza de triana. tantas arbóndigas, <risa> y ahora me pongo a repartir sí, en sí, las Hay más cuidado que eso, para satisfacer las necesidades. Escúchame, <risa> que ya a la hora que Advanta, me dice ya sí, a mí también sí. las arbóndigas. ¿eh? <risa> <risa>